No, vale, el respawn ok 4 6 7 8, 9 10 10 <risa> <t> <risa> <risa> <What? risa> <risa> ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por ahí? ayuda de nada. ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias. 7 mil. Ahora me toca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, no allá voy. No te digo, estoy cerca de tu Muy cerca. ¿Muy cerca? <risa> <No>. <risa> ¡Oh rayos! Ah. Bueno, vale te Okay. Baja. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien estoy muy cerca ah. no, a ver ahora sí ya 1 2 3 4 5 6 8 y 9, 10, ahora sí ya 6, 6, 6, 7, noche. Oye, Luis ¿todo, ¿todo, dónde estaba? No, la verdad no, pero ahorita veo Ahorita chico, ahorita chico Oye, oh, Oye, Luis <risa> La no, sé que me no, la verdad no, no es que te estoy buscando y no te encuentro ¿Qué? No, no, no he visto <risa> La señora me ha visto no. El gay me ha visto El gay me ha visto <risa> No, demonio, el de carro. Pues aquí no me va a encontrar nunca. No, creo que ya me vio. <risa> no va a ir, no va a ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy ahí? <risa> <risa> ¡Ah! No más <risa> oh rayos, oye, ¿cómo sabe, este, ¿cómo sabe este juego que soy el mejor amigo de, de él? ¿Eres ingeniero? ¿Eres <risa> uh. ingeniero? Ah, ¿por qué? ¿Por qué ya no me das las tiras así como las tías? Pues no es que, o sea, no te, no te veo. Todavía ni te veo y todavía yo también intento escapar. A ver. De parte, ni te veo en donde estás. No, no, me muero en la lava. Ayuda, me muero en la lava. Me morí. <risa> <risa> en el mundo de Minecraft. Yo estaba caminando ahí en Minecraft y en eso me encontró cubito y no podía creerlo hay un cubito en Minecraft es eh, qué raro cubitos en Minecraft mucho Minecraft sí mucho Minecraft ay no no no no no no ya va otra vez no no ya va otra vez no no corre fresco corre corre corre Apenitas <risa> si te había visto, apenitas si te había visto. No, no, compadre. No, no. Casi, casi, casi, casi. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? <risa> por munición, <monifiar> nomás. <risa> sí, por vida. No me, fu me fui con este tipo. De... Me había que ver. ¿Cómo salgo de aquí? subiendo, ¿no? No, bajando. A <risa> ver, ah, ya pues. Te toca contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, eso no sé. 7, 8, 9, 11, 10. ¿Dónde estás, mijo? Never <risa> oh, <rayos. risa> Ahora me toca contar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oh, por Dios, qué fue Al compadre de esa casita. ¿no? <risa> Estoy cerca por donde te mate. ¿eh? ¡No! ¡Puede ser! Buena compadre Aquí está usted en el lugar de ¿sí? Cállese <risa> vieja arquero. Qué, <risa> ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? <risa> A ver, ya pues me Uno, dos, tres, cuatro, ocho, nueve, diez. Y ya voy. ¿Por dónde bajo? Ahí es. Estás... ¿Dónde? ¿Estás vieja, pibo rayo me ha atascado. No, no, no, al, al... Mira, mira. Pero no, no, no, no, no, no, Ah, no, no, no va oh. Headshot. No ¿cómo no te puedo no? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Quién iba a ser el mejor de todos? Yo A ver, vuelve a repetir, por favor ¿Qué cosa? No. ¿Y ¿Quién va a ser? ¿Qué es mejor que yo? No sé. ¿A dónde vas, Luis? ¡Toma! Toma. <laughs>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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ya, ya, ya, ya, mucho, ya, ya, mucho. No, ¡No! ¡Casi! <ríe> ¡Headshot! ¡Qué me dio tro... <risas> Soy muy bueno en este dale, dale, juego. Cuatro. Unos momentos después. ¿Dónde estás? No sé. Ahora sí, ya voy por ti. Ahora sí, ya voy por ti. Ahora sí, ya voy. Sí, ya voy por ti antes. No lo creo. No lo creo. <risa> <risa> <risa> más tarde esa misma no. No, acá estaba a punto, así a punto, a punto. Toma, la toma, la toma, la toma, la toma. Mucho, mucho más tarde Headshot. ¿Qué dijiste? Ahora sí, ¿cuántas? Headshot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 no, oh, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Debo Empezar Ay, oh, estamos punto, así punto, a puntito Otra vez Ay, no, ay, no, no, no me he quedado pillado, me he quedado pillado... no, no, no, no, no, no, no, no, no, vete, vete, vete vete vete. Ahí me morí. <risa> <risa> <Ahora cuenta. risa> Qué tramposos somos. Ahora ya me di cuenta que nunca hemos sido buenos para las escondidas, ¿eh? Es? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ya soy yo también. Me vio, yo me vio. ya me vio. Ya no. <risa> me vio. Ahora, ahora es turno de contar. Headshot. Tómala. Nunca me, me va a encontrar. aquí es difícil darte <susurra> tú... <Headshot>. Toma. Oh. <susurra> Tumba la ¡Toma! Porque yo ya terminé este asombroso video ¿Qué?